Estando en el desprese en el parque de los deseos, una vez llegó un cliente, unos clientes a conversar conmigo y estando con ellos me sirvieron un tinto en un pocillo que yo no podía levantar por la forma de lanza del pocillo. El caso es que esos clientes me, me dijeron que hiciéramos un ensayo, con un, con un lapicerito como este, que me lo pusieron al lado del posillo y yo no fui capaz de levantar el posillo antes de que pusieran el lapicero, seguimos conversando y... En, un, en unos minutos me dijeron que tratara de levantar el pocillo. Y yo le dije, yo no soy capaz de levantar el pocillo. Haga el ensayo después de, de haber colocado un, un juguetico como este al lado del pocillo. Grata sorpresa me llevé que uh, fui capaz de levantar el pocillo fácilmente. Entonces el hombre me dijo que es que esto, este juguetico revitalizaba el agua, que el agua que nosotros consumimos es agua muerta. Bueno, muy escéptico, pero, pero convencido de lo que me había pasado, el hombre siguió yendo al a lente express a almorzar o a comer y al poco tiempo adquirí este juguetico que es lo que me revitaliza el agua entonces el hombre me cuenta que es que nosotros somos agua por dentro una gran cantidad del cuerpo humano es agua adquirí el revitalizante de agua o revitalizado como lo llamo yo y estoy dedicado a tomar agua revitalizada y esto lo mantengo siempre en el organismo es como si yo me tomara un energizante o un, un Red Bull o algo cada que yo tomo agua revitalizada. Es increíble, me siento súper bien con este cuento.